Bueno, creo que la participación de las mujeres ha sido un poco más activa en los últimos años. Creo que opinan más. Ah, bueno, pues digamos que ahora estamos casi a un 50% cada uno, porque o sea, está Rosario Murillo, que es la vicepresidenta. Está, por ejemplo, mujeres emprendedoras como Xiomara Blandino, este, Chantal Lacayo. Y ahora no se trata simplemente de los varones haciendo, haciendo campo en esto, en... en cada uno de los ámbitos, de tanto de la economía y eh, la, la política en el, en el país, sino que también las mujeres están haciendo y abriendo su camino en ello. Para mí creo que ahora es más equitativo. Creo que hombres y mujeres actualmente están jugando un papel de manera equitativa y pues se escuchan ambas opiniones. Eh, o sea, es que depende también en cada aspecto, o sea, hay varios, o sea, por ejemplo, en lo que es el sistema del patriarcado acá que estamos generalizando, pues como que los hombres tienen bastante ventaja, le ¿sí? dan bastante ventaja a la mujer, pero pues, o sea, como que al paso del tiempo esto se ha venido como que disminuyendo, ¿me entiendes? Ahora las mujeres también tienen igual.